Saludos, soy Israel Vanguera, en esta hora les quiero mostrar eh, un nuevo método que he descubierto para omitir todos los errores a la hora de instalar la nube de Adobe y así eh, una vez obtengan la nube ya pueden instalar fácilmente todos los programas que ustedes necesiten eh, también voy a más adelante voy a mostrarles cómo instalar de este mismo método todos los programas de todos los eh, productos de Adobe sin necesidad de eh, cometer errores, omitiendo los errores, solo que en este mismo video en, este, en estos momentos no puedo subirlos al canal debido a que he tenido dificultades con los dueños entonces simplemente les voy a enseñar a, a cómo omitir los errores para instalar la nube y, y así puedan eh, avanzar, entonces nos vamos a panel de control panel de control luego vamos a escribir aquí, opción de que ya salió opción de explorador de archivo a ustedes quizás le salga con otro nombre Lo importante es que le damos le damos en la en esta casilla donde nos sale en esta línea donde nos sale la palabra opción luego vamos a dar clic en ver luego clic en mostrar archivos y carpeta eh, mostrar archivos carpeta y unidades ocultas ocultos Vamos a dar clic en aplicar, aceptar. Vamos a cerrar esto. Una vez hecho ello, se van al link que les dejan en la descripción de, de este vídeo y van a, a, a. Se los voy a dejar sin anuncio Van a, a tratar de descargar esta carpeta, la descarguen y una vez les, las descarguen, la descarguen, les va a quedar así. Vamos a dar clic derecho sobre ella, clic derecho y en extraer aquí. Y esperamos a que se extraiga si quieren por lo general yo en un video que subí de cómo corregir todos los errores de adobe eh, le exigía que les recomendaba que cerraran todos los productos de office para que no hubiera no sucediera ninguna clase de, de conflicto pero en este caso como no se instala directamente desde eh, de la página de adobe sino es que lo estamos haciendo de forma manual entonces no hay problema, por eso el título de este vídeo es de cómo omitir todos los errores de Adobe eh, ojalá y les funcione a todos si les si gustan se van a mi página que tengo en Facebook que es para mis suscriptores nuevas y allá verán muchos trucos que les enseñaré de todo lo que concierne a lo que suba al canal todo lo que concierne a la instalación de programas solo que por este medio no puedo hablar de ello entonces una vez se extraiga vamos a abrir esta carpeta y vamos a seguir el orden que les, que les he mostrado entonces vamos con la primera la primera es 03 vamos a abrirla vamos a copiar copiar vamos a equipo Disco local C, la 03 va aquí en archivos de programa por 86 y aquí abrimos esta carpeta. Miren que tiene por nombre Cotman File. Vamos a abrirla y vamos a pegar aquí. Luego clic en continuar. Esta carpeta pasa, vamos a descargar nuevamente. Ya instalamos la cero, la 03, vamos con la 05. Abrimos de mismo modo, seleccionamos, copiamos, vamos a equipo y colocarse, C, archivo programa por 86. Y esta la vamos a pegar aquí afuera. Marc clic en continuar nos vamos ahora a descargar nuevamente de instalación ya ya van, ya ya hemos instalado 0305 vamos con la 07 abrimos copiamos equipo disco local C vamos a usuarios no olviden que esta es la 07 usuario en este caso eh, mi computador tiene por nombre Isra yo no sé, eh, de ustedes puede ser Juan, Pepito, Juana eh, entonces es conforme el nombre que esté aquí dan clic allí y eh, luego nos vamos a aquí, la carpeta que no sé cómo se pronuncia creo que update, no sé entonces vamos a dar doble clic allí y luego vamos a la carpeta local y vamos a pegar aquí el archivo nos vamos a descargar nuevamente era la 07 no olviden ahora sigue la 08 vamos a abrir vamos a copiar vamos a equipo disco local c eh, esta es la 08 estaba en usuarios luego de usuarios el nombre del que les aparece aquí no sé cuál les aparezca usted luego add eh, date la carpeta o add data como lo quieran llamar y luego esta que está que dice Roaming algo así no sé cómo se pronuncia y vamos a pegarla aquí aunque aquí aparezca eh, una carpeta con el mismo nombre no se preocupe por ello que eso se reemplaza pegamos allí y listo, como pueden ver ya pegó, es muy volátil le podemos dar reemplazar para confirmar, igual ella va a pegar ahí y listo eh, ahora vamos con, vamos a descargar nuevamente y vamos con la 08, ahora vamos con 2.8 copiamos equipo, disco local C local C eh, nos vamos aquí a esta carpeta que tiene por nombre program day y la vamos a pegar aquí vamos a descargar nuevamente vamos por la 4.0 vamos a copiar estas tres carpetas copiamos equipo y colocar c vamos a eh, usuario luego el nombre que siempre le he mencionado conforme no sé qué cual tenga de ustedes y aquí vamos a pegar estas tres carpetas y ya está el, la nube de adobe eh, instalada ya eh, pero miren que el buen detalle es que no les aparece acá eh, para eh, aquí no les va no les aparece pero ya co instalar correctamente lo otro es que si en caso de que quieran desinstalarla desinstalar todo y no sepan en dónde está pueden ir guiándose a este video de cómo lo, lo instalamos y van eliminándolo de cada carpeta o simplemente eh, toman el video que les voy a dejar en la descripción de, de este mismo eh, para que miren de cómo se instala cómo se quitan todos los programas de adobe sin dejar residuos ese lo subí la semana pasada entonces una vez que haya instalado y ustedes eh, eh, les queda así como estamos aquí miren que aquí no se está ejecutando todavía nos vamos a, e a equipo equipo disco local c archivo de programa por 86 adobe eh, Adobe Creative Cloud Creative Cloud, no sé cómo se pronuncia vamos a dar, a dar clic en esta carpeta que tiene ACC y este archivo que está aquí vamos a dar clic derecho enviar a escritorio o lo enviamos a la barra lo vamos a anclar a la barra de tareas como ustedes quieran en mi caso lo, lo podemos anclar a inicio o a la barra de tareas pero en, en este caso lo voy a anclar no lo voy a dejar en inicio sino que lo voy a mandar a la barra de tareas para que quede mejor presentado entonces una vez hecho ello pues vamos a ejecutar el, el, el programa ah, otra cosa es que si por ejemplo ustedes eh, les sale diferente a la hora de iniciarlo eh, les pide actualizarlo y si no tienen internet le pueden dar conexión sin internet y si no les acepta eso eh, pues se procuran conectarse a internet y luego lo hacen entonces una vez que hayamos hecho ello vamos a ejecutarlo y tiene que funcionar porque pegamos las carpetas, eh, pegaron las carpetas como les mostré en, el, en, el, en este tutorial. Así se instala un software sin necesidad de hacerlo de forma eh, automática, este es de forma manual. Lo he buscado desde mucho tiempo y lo logré sin error y debido a que miro los comentarios del vídeo que subí hace dos o tres años y a algunos no les va a funcionar entonces quiero dejarles este como actualización y eh, bueno una vez estando aquí vamos a dar clic en iniciar sesión ustedes aquí van a exponer el correo que tengan eh, inscrito en adobe o simplemente pueden solicitar eh, una nueva id, nuevo id es muy fácil, solo que a la hora de escribir la contraseña deben de poner por eh, finalizar una letra mayúscula y una minúscula, eh, mezclar para que le pueda recibir el ID. Yo, por lo general, pongo un número de teléfono y le invento dos letras mayúsculas minúsculas. Entonces, iniciamos sesión. Okay. Ah, aquí me está faltando la A. Este ahora sí. Y como pueden ver a, a, he logrado iniciar sesión, me faltaba la. Les pido que me tengan paciencia, esto es de paciencia, si no tienen paciencia nunca no logran nada. Y miren que ha funcionado. Está cargando, está reconociendo todas las carpetas y pronto el pantallazo para instalar todos los eh, todos los programas de Adobe. Lo otro es que si necesitan, claro de eso no puedo hablar, ya ustedes eh, entenderán de qué de qué iba a hablar y voy a subir un tutorial de lo demás de lo que continúa aquí en adelante pero no lo puedo subir a YouTube, lo voy a subir a, a la página que tengo en Facebook para suscriptores que he creado y allá pueden mirarse el vídeo y eh, pues quizás la subo en Facebook o lo puedo subir a un blog igual se los dejaré en la descripción de este tutorial y aquí están todos los productos para que los prueben sin error, así se instalan la nube sin error lo, lo busqué durante un tiempo y lo logré eh, sin error y me ha funcionado y espero que a usted también les funcione eh, miren que está la carpeta allí y eh, está instalada, pero acá en programas no aparece la, la, la nube de Adobe. Esto hace que nuestro ordenador eh, opere con más facilidad, sea más versátil y no se nos ponga el disco duro en, en 100%. En, si les gustó, pues pueden suscribirse y activar la campanita, que parecía esta que está aquí, para cuando yo suba otros, otros vídeos de este mismo género o de otros, les pueda servir. Lo otro es que deben de darle clic en continuar para que esta carpeta, para que esto se actualice. O simplemente lo de, dan clic en descargar y se actualiza sola. Esa es la ventaja de que no se actualiza hasta que ustedes no dan clic, debido a que esto lo hemos hecho manual. Si les ha gustado, comenten y suscríbanse. Me interesa más pues que comenten para saber si les funcionó o no les funcionó. Pero suscríbanse también por lo que eso hace que el canal sea más eh, reconocido, yo no sé si todo por hoy. Y espero que lo hayan disfrutado y no se olviden de que voy a seguir subiendo tutoriales de este mismo género, los que continúan bueno, de aquí en adelante, pero no puedo subirlos aquí. Chao.